¿Qué pasa, lobos? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues nada, por tiempo limitado tenéis este Poker Club. Ahí está, disponible, del 27 al 4 de mayo. No perdáis esta oportunidad, descargar el juego y disfrutar de horas de diversión en línea mientras mejoras tus habilidades en el póker. Sed felices y no olvidéis aullar a la luna. ¡Chao, chao! ¡Vamos! ¡Descargar Poker Club gratis! Oh. <laughs>